en las siguientes Primero, así como todo, vamos a cambiar la participación y que después la, la postura fue sordos y mundos. Y entonces aquí estamos, con las familias manifestándonos. Todos somos un hijo del árbol de la vida y, y cada ser humano es una hoja. Y como mi hermano fue mutilado, cercenado, arrancado brutalmente de la vida, o sea, nos vamos a morir en el otoño de la vida. Pero una cosa es que te mueras en tu tiempo y otra cosa es que alguien venga y cercene la vida de, de tus seres queridos. ¿no? ¿A dónde vamos a poner ya que, nuestra queja? con Si las autoridades están metidas en esto, las... ¿Mm? Los de... están cobrando el secuestro, por favor, no es justo que le hagan a uno casa. Ya me embargaron mis propiedades, porque falta el resto del secuestro. Pues en, qué, ¿En qué país estamos ya viviendo? Toda la avenida. Si no nos abren, nos vamos a ir por la avenida. Tenemos derecho también a pasar. ¡Qué bien! Ojalá y nunca mi jefe, estamos ya aquí ¿A dónde los tienen? ¿A dónde están nuestros hijos? ¿Y qué nos hacen? ¿Nos cierran la puerta con mucho valor? Porque tienen órdenes, yo sé que son órdenes de ustedes, pero como policía no te ponen la mano en el corazón y se sonríes. ¿Sabes por qué te sonríes? Te lo digo a ti. Porque no te ha pasado, por eso te ríes. Por eso te ríes del dolor, mira, mira. Tengo dos hijos desaparecidos Hay que tener respeto y no te ver, rías, no te rías porque, ¿sabes qué? Yo lo hubiera hecho antes de sentir este dolor, al presidente ¿eh? Nos gustaría que pues pudiera, si nos cuidaran a, a nosotros, cuánta mugre nos está pasando en esta ciudad. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos! gobernación sabía que íbamos a entrar solamente hasta, hasta donde podíamos al castillo. En este entonces nos cortan y nos dicen que no vamos a entrar ni al parque. Yo creo que está claro, no es una provocación al movimiento. Igual en cuanto nos cerraron estas rejas, se aparecieron una cantidad ridícula de granaderos del otro lado de la calle. No, no, no. no. Es la sospecha, señor. Es la sospecha. Nosotros no somos sospechosos. Somos ciudadanos decentes. No, no, pero una cosa es una otra que nos saquen las cosas. Que esto no es esto, no. Entonces, no sé qué arma sea esto. Se trata de que esta es la víctima. De eso se trata, de que... Civilizarlo. Bueno, que la... Gracias, señor. Nos dicen que... Me dicen que no pasa. No, de qué. En lo absoluto, no nos quieren dejar la, pasar la fotografía. No estaban dejando, están revisando demasiado y están no dejan entrar las fotos de, las, de los hijos o de las parientes asesinados o desaparecidos. Estamos pidiendo que se dejen en pasar. Pues. El día 6 de octubre fue brutalmente asesinado en la comunidad de Santa María Ostula, Michoacán, Pedro Leiva Domínguez, representante de su comunidad ante el Movimiento por la Paz con Justicia y dignidad Hemos hablado con la autoridad competente en Michoacán y al día de hoy no se ha detenido a los responsables de este crimen como no se ha detenido a los responsables de, otros, de otras 27 personas asesinadas en la misma comunidad. Nos preocupa sobremanera que después de lo que hablamos hace tres meses en este mismo sitio, después de las propuestas que hemos hecho en las mesas de trabajo, de las propuestas de la UNAM a las que nos hemos sumado para crear una ley de seguridad humana y ciudadana que construya la paz, nos preocupa que usted haya afirmado que cobra más muertos la delincuencia que todos los regímenes autoritarios, que, cito textualmente sus palabras, esa plaga que es el crimen y la delincuencia, es una plaga que hemos decidido exterminar en nuestro país. Tómese el tiempo que se tiene que tomar y los recursos que se necesiten. La atmósfera de violencia y de horror que día con día crece, señor presidente, está contaminando las palabras y los discursos. En ellos hay una amenaza mayor que detectamos con reprobación los ciudadanos la del autoritarismo y su rostro más brutal, el militarismo y el fascismo. Durante estos tres meses hemos llenado de suficientes contenidos nuestra crítica a su estrategia de guerra, señor Presidente. No sabemos si ustedes quieren en verdad tomar el camino de la paz. Hasta ahora, en la multiplicación de los cadáveres, en la impunidad y en la corrupción que habita en los aparatos del Estado, en el terror que vive la población a causa de la delincuencia y de la respuesta violenta de los gobiernos, en la violencia verbal y llena de cinismos de la lucha electoral, en la ausencia de una sólida reforma política, en esa fractura que la partidocracia onda día con día, parece que no. Nosotros, sin embargo, señor Presidente, y pese a los intentos por minimizarnos y denostarnos, no hemos dejado de andarlo y de mostrarles a todos la emergencia nacional. Yo creo que esta debilidad, esta debilidad de la policía obliga precisamente a presentar una fuerza que la respalde, que les permita hacer frente a la delincuencia. Yo sí creo que eso es una plaga, es pues como una plaga, Javier, usted entiende perfectamente el sentido de la metáfora. Yo sí creo que es como una hiedra que se ha ido metiendo y metiendo en cada rincón del territorio nacional, en cada pueblito donde quieren colocarse una cancilla, se apoderan del pueblito. Y yo sí creo que hay, en términos de plaga, retirar esa plaga. Muchas, ya estamos poniendo tantos elementos regulatorios y de supervisión que estamos nulificando la acción muchas veces de las dependencias del gobierno. Ante la, la afirmación de que la estrategia de seguridad pública del gobierno ha empeorado las cosas, yo creo que al contrario, serían peores si no hubiéramos intervenido. Tuvimos seis reuniones con el subsecretario jurídico de de y de Derechos Humanos, pero insisto, no fuimos escuchados. Esperando a usted nos escuche, pues le puedo decir que lo primero y urgente que pedimos es una búsqueda inmediata de nuestros desaparecidos. En estos tres meses... Solo fueron papeles y papeles y de búsqueda nada. Yolanda Moranizáis, yo pertenezco al Movimiento Ciudadano Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y actualmente ya somos Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México porque ya se nos han unido de otros estados con puros desaparecidos de este sexenio. Eh, el resultado me parece negativo, cero resultados, tres meses de puro papeleo. Aquí estuve yo reclamando por 185 desaparecidos, ahorita ya son 206. Fue lo que le dije al presidente, que fue cero resultados, todo puro papeleo. Queremos búsqueda inmediata de nuestros hijos. Ellos necesitan ayuda porque los que estén vivos sabrá Dios cuánto puedan resistir. Entonces que no esperen a encontrarlos en fosas como es lo que han estado haciendo últimamente. María, sí, María González, estoy de la bueno, ciudad de bueno. Puebla. Ando buscando a mi hijo desde hace siete meses. Y no nada más es mi hijo. Son miles de miles que están desaparecidos en, la, en el tramo de Reynosa, de Monterrey, de, Nuevo, Lare, de, perdón, de Monterrey a Nuevo Laredo. ¿Y qué nos dice la autoridad? Nada, nada. No encuentra nada. Aquí está mi hijo. Mi hijo tiene las dos nacionalidades. ¿Y qué pasa? Fui a Estados Unidos a pedir ayuda y me dijo Estados Unidos qué quieres acá. No se perdió acá. Se perdió en México y México tienes tu autoridad ve a méxico que te ayuden y voy y viene y me dice no pues no se perdió acá vaya a nuevo león porque allá se perdió quien me ha abierto las puertas ¿Quién nos ha abierto a miles y miles de desaparecidos y yo le quiero agradecer al señor cilia y emilio que nos han apoyado y si no fuera por ellos nosotros no estuviéramos acá y mucho menos con ustedes los medios porque porque no cierran las puertas porque no las cierran los medios también solamente porque están las figuras ahorita que tuvo el ejecutivo, sino nadie nos hace caso, nadie, nadie incluso yo quise tener una entrevista con la señora Laura y me cerraron las puertas sus guaruras me trataron mal, ¿y para qué ponen esos programas? ¿para qué? ¿para hacernos creer nada más? Entonces, ¿a dónde está el gobierno? ¿Dónde están? ¿A quién le vamos a pedir ayuda? Díganme, contéstenme. ¿Quién quiere estar en mis zapatos? ¿Quién quiere dormir? ¿Quién no puede dormir en las noches? No podemos dormir, no podemos comer, no podemos hacer nada. Mi hijo iba a trabajar a Nuevo Laredo. Ah, perdón, a Laredo, Texas. ¿Qué pasó? Lo agarraron, lo agarró un retén y él me dijo, madre, me acaba de agarrar un retén a las 9 de la noche, fue su llamada última. Pero me acaba de agarrar un retén, yo se los conté Nuevo León y les dije a mi hijo lo agarró un retén y que me dijo un ministerial de Nuevo León, de la procura, de la, del, del procurador, ay, ahí no hay retenes nuestros, esos retenes son de los malitos. Y yo les dije, no son malitos, son malditos, porque se llevaron a nuestros hijos.